Amigos, estoy con Alexa Guilucho, Elian Herrera, un hombre que tiene muchas historias aquí en Santiago de los Caballeros y un hombre que es amigo y que es parte ya de la historia del equipo de las Águilas, ahora con los Tigres del Licey. Elian, dime, ¿qué te trae para la pelota dominicana? Nada, ah, eh, imagínate, sabes que es una pelota que donde quiera que se habla de Begol, en finales es este una de la número uno y no tenía nada que hacer. Y, bueno, tengo dos años que no juego y tenía el deseo de volver a jugar otra vez. ¿Y dónde tú estabas metido? ¿En Estados Unidos? Sí, estaba en mi casa, estaba con la familia ahí, primera, primera vez que me quedo tranquilo ahí. Eh, tuve un par de ofertas, pero no era indicada y me quedé con la familia tranquilo. Luego decidí a México por un mes, cuando quedarme tanto tiempo sin veación antes de venir aquí, pero eh, nací mucho tiempo con la familia. ¿Y tú, blanco, la.? la... Con el Liceo, ¿cuál es? ¿Qué te ha dicho el Liceo? No, no me parte del equipo aquí, eh, tratar de, de jugar en diferentes posiciones, estar listo en, en, en el como como el outfield y, y nada, estar preparado para cuando me dan la oportunidad, y, lo que siempre he venido haciendo, siempre está listo y, y poder aportar eh, lo más que yo pueda. Háblame un poco de, de, tu, de tu familia cuando tú estabas aquí, era soltero, después de casarte, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué, qué, qué, qué hay por ahí? Bueno, una familia grande, cuatro hijos y... Eh, ya, ya están todos ya, en la escuela. Ya el más pequeño tiene cinco años. Y nada así como te dijiste, mi primer año eh, soltero aquí y todo, pero ya un hombre de familia, ya cuatro muchachos, gracias a Dios. Todo saludable, que es lo importante. ¿Tú ¿No has pensado seguir en el béisbol más allá de la carrera? Sí, sí, sí. No, eh, eso es, o sea, yo creo que esto es, es lo único que yo sé hacer hasta ahora y siento que... Uh -huh. Aún después de terminar de jugar, creo que yo voy a seguir eh, trabajando en lo que se dice en el béisbol. Creo que ya yo llevo la sangre y no creo que me pueda faltar tan fácil. Ya este es tu tercer equipo. lo tienes, ya jugaste con las Estrellas, jugaste con las Águilas. Eh, háblame un poco, ¿qué experiencia tú has sacado de ahí? ¿Cuál es, cuál ha sido tu, cuál, cuál es tu querer y cuál es tu, tu modo de pensar de, de los equipos dominicanos? Bueno, imagínate... Ya, José, como lo dijiste, yo estaba en tres equipos diferentes. Eh, Las Águilas, mi primer equipo, el equipo que me dio la oportunidad. Y gracias a Dios el cual fue la plataforma para el principio de mi carrera. Eh, la Estrella, imagínate, eh, soy nativo de San Pedro y jugar por la Estrella también fue algo bueno para mi carrera y para mí y para mi familia. Jugar cerca de ellos y todo esto. Y ahora ser parte del Licey, un equipo tradicional, un equipo que eh, es conocido no solamente en el país, en el mundo entero, cuando se habla del Licey. Y nada, contento de, estar parte de ser parte de este equipo y, y lo más importante, poder regresar aquí al invierno y jugar. Eh, algo que me llena siempre de, de orgullo poder participar en este torneo. de aquí. Yo imagino que ahora tú vas a ver... ¿Qué sentían los jugadores del ICE cuando tú estabas de aquel lado, entonces le dabas funda, ¿no? Ahora tú vienes a ver qué sienten las águilas. Eh, sí. Va a ser una experiencia interesantísima. Eh, muy buena, incluso he, he puesto algunas fotos y eso, y el, algunos comentarios de la gente, dan risa, otros no, no puedo responderle porque es que hay cariño de los dos lados, hay cariño de los dos lados, hay mucho que agradecer aquí, a esta tierra de aquí. Y, y al igual, yo siempre he dicho que soy profesional primero. Y donde quiera que yo vaya, yo voy a dar lo mejor de mí y voy a jugar con el corazón. Pero, ya no te quito tiempo. Yo sé que tú tienes que esperar que batear. Dale para allá, que te vaya bien. Gracias, gracias. Que te vaya bien. Yo gracias. deseo que te vaya bien. Yo sé que sí.